Hola chicas, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy os quiero enseñar un, un intercambio, ¿no? Porque yo no le he dado nada a la persona eh, Unos regalos que me ha hecho Morel del canal con mis manitas Morel Y vamos a empezar, por ejemplo, pues por esta caja que me regaló ayer que la vi y estuve con ella Y mirad qué cajita de chuche ¿verdad? Entonces la voy a abrir y os la enseño Mirad, me ha regalado esta troqueladora que hace esta florecita, mirad qué chiquitita, es. ¿eh? Es muy, muy chiquitita. Tengo calor que me estoy moviendo. Con permiso, me voy a quitar la chaqueta. Uy, qué calor. Bueno, ¿qué más? Pues mira, me regaló esta tinta que por un lado es roja, por otro lado es malva. ¿Ven? De esta. De Scratch Collection. Me ha regalado dos corazoncitos en color azul. Me ha regalado un montón de impertibles dobles. Que esto allí no lo encuentro en Melilla. Y aunque me llevé mucho... Pero ella me ha regalado estos cuatro. que eh, Para hacerlo, me ha regalado esta cintita, un trocito de cintita rosa que venía en la cajita. Esta cintita que es así de tipo crochet, que me gusta un montón, en verde y blanca. Me ha regalado pincita ¿Veis? Este, mira qué bonito el autobús. <coughs> Una vespa. A ver, espérate, que me voy a poner así. Un lacito. Yo les quito las maderitas, ¿vale? Porque a mí no me gustan el volumen que dan las pinzas. Una, una bañera con cactus sembrado. espera, Y un globo aerostático. Y una de corazón. ¿Veis? Mira. Después aquí me ha regalado esta bolsita que lleva estas florecitas Que son como botones. Lleva ahí el agujerito. No sé si se ve. Ay, son como botones. Ay, yo, al final se me la, la Bueno, me he hecho la caja. Mira, y lleva ahí A ver si Mira, el pincho escrapero A ver ¿Dónde estoy yo? Voy a otra montada un burro A ver, cojo Aquí Aquí Mira Ve, aquí Aquí Lleva el agujerito Y mira, entra perfectamente ¿Veis? Y me gusta mucho Esta no tenía yo Ni siquiera la había visto Es esta En muchos colores Me regaló Estas mariposas que también para... a ver, vamos a abrirlo. Mira, por ejemplo, esta, igual, mira, por aquí, y también cogen, ¿veis? Qué chula. Esta rosa, pero vienen, mirad, un montón de colores, ¿eh? Pues esto también. ¿Qué más? A ver, una me regaló esta estrellita, que esta sí yo la había visto, de estas tengo yo, que también está muy chula. Me ha echado aquí este colgante de estrellita. ¿Veis? Que aquí lleva la cuerdecita atada. Me gusta. Me ha regalado esta pulserita Se pone el love you", Que Es roja. Y te A ver. Mira. ¿Veis que es como enfacetada? Y lleva corazones. ¿Veis? Mira. Muy chula. Me ha regalado maderita de murciélago. Es que entra el cofete. Me quito el confeti. Después lo pierdo. Ya quiero el vacío. Fuera. El confeti negro. Mira, me ha regalado murciélago. ¿Veis? Me ha regalado maderita de murciélago. Me ha regalado charm de caballitos de mar. Mira qué bonitos son. Me ha regalado telas de araña con araña. Y qué más, qué más. Y me ha echado una... Una, una de estas, un, con una esquinera. Y después me ha regalado cabezales para las cuentas, ¿veis? En plateada, grande. Y mira qué chiquitita. Esta no la había visto yo. ¿eh? Mirad qué chiquitina. En plata. Pues esto es lo que venía en su cajita de chuche escrapera. me gustan mucho. Bien, ¿qué más? porque hay más cositas, esto es solamente lo que venía en la, en la cajita, ¿vale? pero además voy a cortar la papelada, luego lo guardo aquí Ahí. y me enseñan las cositas que me dio, mira todo es que eso no venía envuelto, pero lo demás sí, mira me ha regalado este paquetito no tengo ni idea de lo que será vamos a coger las tijeras y vamos a ver lo que trae He pues hecho de crochet. Ay, mira, un estuchito hecho a crochet. Lleva aquí un botón que se abre, mira, qué chulo. Para ponerla, anda, con una aguja de crochet del 2,5. Y lo demás lo ha rellenado de pajitas, pero es para meter, es como un estuche para meter las agujas de crochet. Y ella me ha puesto cañitas de estas, pajitas de... Que está, las voy a sacar porque aquí voy a meter la aguja de crochet que tengo por ahí suelta. ¿Veis? Toda esta. Y aquí me ha puesto para la, los cuentavueltas. ¿Veis? mira qué chulo es. Y le ha puesto aquí un corazón para cerrarla. Que es muy, muy chula. Después me ha metido más paquetitos. Este, por ejemplo, que no sé qué será. Listo que bonito, mira me ha hecho este este tag o esta tablita para, para colgarla ¿veis? mira qué bonita que va embosada lleva como reflejito en pla, en tonos plata, otro plata como entre plata y dorado, mira qué mona es muy bonita y es como como, hombre por la de esta parece como navideña pero bueno que pone ahí eh, que para Santa Recuerda Pues de Navidad Muy bonita, Moren. Y esto está embosado Qué bonito, es muy chula A ella le se le da muy bien El milmedio Qué más, mira, aquí hay algo que no está Anda, mira ¿qué me, ha dado? me ha regalado esto Para poner el sándalo Qué guay, y es de metal ¿Veis? mira qué chulo para meter el sándalo, qué guay. Muchas gracias Morel, qué chulo. ¿Qué más? A ver, aquí hay otro paquetito que pone con mis manitas Morel que este es su, su canal. Tiene mucho, muchos muchos vídeos y en media lo trabaja muy muy bien, ¿eh? Mira. Es como una especie de carpeta. ¿Veis? Qué bonito esto. Me gusta. Qué bonito es eh? este Daiku. Y esto ah, se baja por aquí, ¿veis? Con mis manitas morel. ¿Veis? Si es como una especie de carpetita. Ay, mirad qué bonita. Qué chulo. Oye, qué idea más buena. Y lleva tres velitas. Esta pone mericrima. ¿Cómo pesa? Pesa un quintal. Guau. ¡Wow! Qué guay, qué bonito. Y después, pues si le podemos sacar esto, se le puede quitar esto. Y si no, pues le hacemos aquí una cajita. Y podemos utilizarlo también como si fuera la portada de un, álbum, un mini álbum. Muy, muy chulo. Muy bonito, Morel. Las velitas las voy a utilizar, así que las voy a dejar fuera. Porque las voy a utilizar ya. Muy, muy chulo. Y esto me gusta mucho. Qué bonito, ¿eh? ¿Veis? Con mis manitas Morel. Muy, muy bonita. Mira. Pues esto también. Y a ver. ¿Qué más? Vamos a ver. Ja, ja. Me ha metido aquí. Planita. Mira. En burdeo. En rosa y en blanco. Para hacer ganchillo. Ganchillo fácil. ¿Ves? ¡Qué guay! Muchas gracias, Morel. Aquí tengo otro paquetito Que no sé qué será Es que se me, han, se me ha pegado antes con el otro a ver. Esto Mira, mi nombre en acero Qué chulo Muchas gracias, Morel Qué chulo, esto me lo voy a poner Qué guay Mi nombre en acero Muchas gracias Ahora Mira, qué bonita Está del revés, así ah, ¿Veis? Muy chula Muy, muy bonita Esta para colgarme, pero ya Qué bonita Muchas gracias, morelita Me gusta un montón Me la estoy colocando ya Ahí Ya la llevo puesta Mira, qué chula y por último, bueno, venía todo en esta bolsita que de Navidad que estaba para reciclar, ¿vale? Esto para reciclar, esta, ¿ve? Para reciclar. Y por último enseñar, vamos a hacer un poquito del sitio que me ha regalado este paquetón que no sé lo que, es, voy a verlo. Mira, qué bonito. Como ya sabes, a mí me gusta el rosa. Esta me lo tiro ya ayer, hermano, ¿eh? Morelita, las pokés no creo que vengan. No sé que vengan dentro de, de la caja. Es que me dijo, mira a ver si las Poké las he guardado. La... O oh, la tengo guardada en otro lado. Mira qué chula. Está bonita, ¿eh? Mira. Qué bonita. Todo está embosado. Tra... Muy trabajado. Es preciosa. Me gusta un montón. Qué bonita, mira. Hasta por dentro. Y aquí, ¡oh, morelita, qué bonito. Mira que me ha hecho. Oh, mira qué mono. Me encanta. Oh, mira. Qué bonita. Qué chulo. Me encanta. Ay, qué bonito eh, el osito. Me gusta un montón. Muchas gracias, Morelita. Oh, qué mono, me gusta un montón, muchas, muchas, muchas gracias Y la caja es súper bonita, ¿eh? mirad por dentro, es súper chula, qué bonito Qué chulo, pues me gusta un montón, muchas gracias por todo, me ha encantado Es súper bonito, qué chulo el osito, me encanta esto que lleva aquí el parchetillo. Qué mono, esto lo pondré aquí con con mi muñeca. Qué bonito, me encanta. Muchas gracias Morel, me ha encantado todo un montón. Muchas muchas gracias. Y por último esto es el regalo que me dio ayer Morel. Y ayer también fuimos a una tienda eh, que hay aquí que es eh, inglesa y compramos un montón de chuches pero también compramos en... ella cogió uno para ella y uno para mí y al final los compré porque dijo mira, tú no me lo vas a pagar, digo, lo, lo, lo, lo compro yo y yo te regalo otro ¿Veis? que es el, el cute este, que va muy bien que yo tengo uno en Melilla pero aquí no tenía y entonces compré uno y es de la tienda esta... Inglesa Que fui con ella, con mi marido Con el suyo, fuimos todos, pues, fuimos a cenar Después, veis Y me y nos compramos Este cute A ver si lo puedo abrir Ahora, mira ¿Ves? Que es muy, muy chulo Muy, muy chulo Y esto pues nada, se mete aquí Si no me corto Que probablemente Me corte ahí ¿Veis? Y este también se queda aquí con los cutes A ver, ¿dónde tengo yo puesto los cutes aquí? Si es que cambio todo el sitio ah, aquí Con los cutes y los recambio ¿Vale? Y ya está Esto es en cuanto se refiere ayer Cuando vi a Morelita que pasamos la tarde ayer juntas Y ahora os voy a enseñar que tenía que mandar un encargo que a esta altura yo supongo que ya lo habréis visto es un álbum de comunión que os lo dejaré vamos que lo dejaré linkado el el vídeo donde lo enseño solamente un vídeo de inspiración, bueno está medio medio ahí que también se ve algo, haciendo algo en él y os voy a enseñar que no encontraba una caja de cartón por ningún lado, al final en el chino, al lado de casa encontré una caja de cartón, porque las del Teddy me costaban cerca de 7 euros y aquí lo encontré por 3 euros pues como tú comprenderás lo compré, porque aquí en el chino, y encontré en el chino, mira, encontré lo... Lo arco arcoíris de J y E, que me costaban un euro, y cogí un paquetillo. Encontré estas bolitas facetadas de J y E que me costaron oh, precioso, ¿no? un euro. Uy, bien bueno. ¿Esto por qué, papá? Porque es el día de la madre mañana. Ah, muchas gracias. Yo que, que, que, a comprar esta, pero he visto esta y no voy ese caso con este color. Sí. Y me he supuesto después, digo, por lo mejor se me lleva la zamarilla y lo pongo una para ella y dice: ¡Ah! ¡Qué guay! Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Igual que me acaban de regalar. Por el día de las madres. ¡Qué chulo! Mirad. ella pues ya es tarde, ¿no? No, ah, no. una y media. No sé. Ahora las pondré en agua. ¿Por dónde iba? A que compré, eh, bueno, compré estas que son facetadas y tienen unos colores pasteles y yo no me acuerdo de que las tenga. Y entonces dije, bueno, pues me compro un paquete. Valía 90 céntimos. Y también de J y encontré estos caramelitos tan chiquititos. Que yo creo que las tengo. Pero bueno, no importa. Porque siempre después para los correos bonitos y tal. Pues cogí uno. Y también a 90 céntimos. Y en el mismo bazar de accesorios. Encontré las moñas estas de lazo. Que os la enseño. Accesorio 0,85. Todos los de J.I.E. Muchísimo más caro. La verdad que merece la pena. Porque accesorio también trae cosas muy bonitas. Mira. ¿Veis? Por ejemplo. Esto que es un moño, un lazo. Y entra también perfectamente en el pincho escrapero. ¿Veis? Bueno, yo cogí pues, los que tuvieran menos colores repetidos. Y yo creo que no tiene ninguno. Ninguno repetido. Bueno, voy a poner siete moñas. Entonces, pues le pongo una y ya está. ¿Veis? Este color me gusta mucho. Este color me flipa. Una de las gafas que me he hecho tiene todavía más fuerte que este. Pero es fosforito, en rosa, sí fosforito. ¿Veis? Pues compré esto, que esto vale en 80 céntimos. De J y &E no hay nada que vale en 80 céntimos. 90, 91 90 euros. Y lo de accesorios es mucho más barato. Y también a mí me gusta, vamos. Mira, compré eso. Compré esto, que traen 2, 4, 6, 8 bolas doradas, que después me es muy difícil encontrar. ¿Veis? Esta tiene un tamaño bueno, 75 céntimos de accesorios. De accesorio compré estas estrellas que son facetadas y además son holográficas. Que tampoco las había visto nunca. Son holográficas y son facetadas. A ver, vamos a coger un color oscurito a ver para que... Mirad. ¿Veis que hace como caritas tan facetadas? Y después, pues son holográficas. Y estas, a ver si cogen por el pincho. Mirad perfectamente también. ¿Veis? ¿Qué más? Estas son las estrellitas. 85 céntimos. Encontré estos corazones que traen cuatro. Esto yo no los tenía. 85 céntimos. Rojo, azul. Color salmón y color vainilla. Y cogí un paquetito. Encontré estos corazones. Que me gustó el color. Yo creo que tengo, pero no en estos colores. Están pastelitos, ¿veis? Y esto, fijaros, el agujero que tiene, es enorme. Así que esto entra por el agujero perfectamente. ¿Qué más compré? Encontré esto de accesorio, 90 céntimos, y me gustó el color. Y me, creí que me había traído dos, pero no, me traje una. Y me gustan también mucho los colores. El agujero es grande. Compré, mirad qué corazones. A 85 céntimos y traen un montón. 12 unidades, creo yo. Pone 12 gramos, no sé. Yo creo que hay más de 12. Vamos a ver si cogen por el punzón. Mira, tiene un color como. No sé, como nacarado. Muy bonito. Y vamos a ver si coge. Mira, sí que coge igual. Por el punzón. Y son muy chulos, ¿eh? Y según el sobre que compre, pues así te entran los colores. Compré uno. ¿Qué más? A ver, es que esto es lo de Morel. Mira, cogí estas cuentas que traen unos colores súper fuertes y me gustaron. Y compré una cacharrita de estas. 85 céntimos y no sé si entrarán por el pincho. Vamos a probarlo. A ver, mira, he cogido esta. Creo que sí. Anda que... Mira. Perfectamente también entra, ¿veis? Y compré una bolsita 85 Compré, que no lo había visto y yo no tenía mira los fideillos estos Para echárselo, 85 céntimos el sobrecillo Para echárselo a los... Bueno, en Instagram subí una foto de un... Como lo que hizo Magiochi en su canal Pues yo hice también uno y yo no tenía fideitos de estos y entonces los vi ayer y los compré un paquetillo No es que traigan mucho, pero bueno, a 85 céntimos Mirad, encontré estas cadenas ¿Veis? Para hacer, por ejemplo, los colgantes de las mascarillas y eso Y si os fijáis el eslabón es distinto, mirad este eslabón, ¿veis? Y mira este otro Veis que el rebaje es distinto y era para combinarlas. Compré una de cada y a 85 céntimos cada una. Este es más bonito que este, pero bueno, para combinarlo, me parece que, que es tan bonito. Y por último, que compré dos paquetitos. Mirad qué ositos, son facetados, transparentes, plástico. ¡Qué guay! ¡Oh, ¡Plástico! ¡Qué guay! Venga, que os lo enseño. Compré dos mira qué chiquitito y son ositos son facetados y tienen mucho brillo son como holográficos muy bonito llevan aquí para colgar ay mira este no pasa por el pincho pero para colgar porque este es de colgar y compré dos bolsitas pues ya está estas fueron mis compritas en el bazar que fui a comprar una caja. Me salí sin la caja y me salí con todo esto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Después fui a otro chino y ya solamente no compré la caja. Porque Marita este chino de manualidades y... no tiene casi nada. <risas> sí, me ha encantado lo de Morel. Espero que a vosotros también os haya gustado. A mí me ha gustado mucho. Y me ha encantado lo que encontré allí en este bazar. Eh, nos vemos en otras si queréis. Muchísimas gracias por esta visita y si queréis nos vemos próximamente, me vuelvo a reiterar, besos para todos, cuidaros y hasta la próxima, chao.